hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de nombres para aprender ecuaciones de física en esta clase veremos nombres prácticos para aprender de forma fácil las ecuaciones de mecánica gases calor y ondas no siendo más Comencemos. Tenemos lo siguiente. Primera ecuación. Esta es la fórmula de la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Se utiliza mucho en mecánica de fluidos. Y la podemos llamar como dame vodka. Dame vodka. Dame de la D y M. Y acá tengo la V. Dame vodka. Siguiente. Presión hidrostática. Viene dada por la densidad del fluido, por la gravedad, por la altura. Y se puede definir como Diego gana hoy. Diego gana hoy. Otra ecuación es la ecuación de empuje. Empuje viene dada por la densidad del líquido, por la gravedad, por el volumen sumergido. Y la podemos llamar como Diego gana el viernes. Una forma muy fácil de aprender. Diego Gannerberg. Siguiente ecuación. La ecuación de la ley general de los gases. Pibito igual a Pobot. Si tienen algún problema con esta ecuación, les voy a dejar un enlace para que vean las leyes de los gases. Acá tenemos presión inicial, volumen inicial por temperatura final es igual a la presión final por volumen final por la temperatura inicial. Y se puede aprender de la siguiente forma. Pingüinos vieron tornado por volar el tiempo. Pingüinos vieron tornado por volar el tiempo. Una forma muy práctica. Siguiente. La ecuación de los gases ideales: Pb igual a Nrt. Presión, volumen, número de moles, la constante de los gases y la temperatura. No olviden que R equivale a 0,082. Atmósfera por litro. Kelvin por mol Y la podemos aprender de la siguiente manera. Pájaros volando. Es a número de ratas trotando. Pájaros volando. Es igual a número de ratas trotando. Muy fácil. Siguiente ecuación. Acá. Vamos a relacionar. La ley de Boyle. Charles. y Lussard. Boyle. Es a temperatura constante. Charles. A presión constante. Y gay a volumen constante. Y esta la podemos aprender de esta forma. Becaron la gallina, tan pico para la vaca. Es una forma para aprender a relacionar estas tres leyes. Siguiente. Caudal. Es igual al área por la velocidad o velocidad por área. Pero la podemos aprender de la siguiente forma. Quinta avenida. Muy, muy fácil. Siguiente ecuación. Ecuación de calor. Calor es igual a la masa por un calor específico por un cambio de temperatura. Vemos que un cambio de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cómo podemos aprender esta fórmula? María Cecilia cambia, definido el cambio de, de trabajo. María Cecilia cambia de trabajo. Una forma muy sencilla. Siguiente ecuación. Para terminar, tenemos esta ecuación que se utiliza mucho en ondas. Seno del ángulo reflejado sobre seno del ángulo incidente es igual a la velocidad del reflejado sobre la velocidad del incidente igual al índice del incidente sobre el índice del reflejado. ¿Cómo podemos aprender esta fórmula? Podemos aprender de la siguiente forma. Señor verdugo no insista. Señor verdugo no insista. Ya lo demás, ya podemos manejar las otras. De esta manera concluimos esta siguiente parte de ecuaciones. Espero que les sean muy útiles. Aprovecho para mandar un saludo al grupo 7 del CEP, al cual le deseo que le vaya muy bien este fin de semana en sus pruebas de estado. Un abrazo muy fraterno y espero que les vaya excelente.